Hola, yo soy Óscar Gallo y hoy les voy a hablar del costo de la publicidad digital. Anunciar en un medio digital es mucho más barato que en un medio tradicional. Pero antes de invertir debemos conocer algunas reglas muy especiales. Empezamos. Cuando hablamos de publicidad digital nos referimos a mensajes hechos para persuadir a grandes rasgos esto es convencer al usuario de hacer clic en un botón o un link, por lo tanto tenemos a un anunciante, una plataforma, el mensaje, los usuarios y la acción, el anunciante pagará a la plataforma para conseguir una acción del usuario, la efectividad va a depender del mensaje, cuánto invertimos y los mismos usuarios. Las plataformas cobran cada vez que el usuario realice una acción previamente definida. Esta acción puede ser, ver el anuncio, hacer clic, llenar un registro o comprar un producto. Cada acción tiene un valor en el mercado según qué tan cerca esté a la venta final. El costo por mil se refiere al valor de mil impresiones del anuncio es más barato porque solo ofrece exposición del mensaje, responda o no el usuario. Un costo por clic se valora mejor porque atrae tráfico a nuestro sitio web o red social. Así captado el interés del usuario podemos desarrollar mejor la oferta en otro lado. El costo por acción en cambio obliga a la plataforma a seguir la actividad del usuario por ejemplo, si llena un formulario de datos o compra algo en nuestra tienda online. Mientras más específica la acción, la campaña será más precisa y tal vez más cara. Pero tendremos una mejor idea de cómo encaja lo invertido en nuestros costos. La publicidad en línea se cotiza en base a las llamadas subastas en tiempo real. En cada oportunidad de colocar un anuncio, la plataforma buscará cuáles son más aptos. De forma automática y en segundos, revisará cuánto ofrece cada anunciante por acción. En un modelo básico, el anunciante que mejor pague saldrá publicado. Sin embargo, ahora las plataformas evalúan también la pertinencia del mensaje. Un usuario hará clic sobre un anuncio que coincida con sus intereses habituales. Esto se define acudiendo a las bases de datos de nuestra conducta en línea. El usuario recibe personalización y el anunciante un mayor retorno de inversión. Elegir bien el mensaje y el público puede darnos más impacto por menos inversión. Las plataformas favorecen los anuncios que apelan mejor al interés del usuario. Para eso, tanto el lenguaje textual como visual deben estar adecuados al receptor. Por otro lado, las plataformas nos piden características de nuestro público. Podemos especificar edades, ubicaciones, intereses, palabras clave, entre otras. Para que esto funcione, debes hacerte una buena idea del perfil de tus clientes. Las propias palabras que usarías para describirlos sirven para enfocar tu publicidad o puedes probar diferentes fórmulas de mensajes y segmentos en simultáneo. En publicidad digital podemos invertir desde pocos soles hasta decenas de miles de dólares. Podemos hacer ajustes y experimentos arriesgando lo que mejor nos parezca. Lo importante es saber qué factores afectan el rendimiento de nuestra inversión. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.